¿Qué quiere decir esto del estímulo? Yo, gobierno, te reduzco lo que pagas de IEPS. ¿En cuánto? En 100%, en 82%, en 88%. Esto es en pesos, el 100%, el 82%, el 88%. Y esto es lo que resta. Eso es cuando no había estímulos. Si tú me dices, ahorita hay un artículo cuarto. Sí, porque ya se absorbió todo. Y el gobierno quiere decir de cuánto está absorbiendo. Son estímulos, no la cuota Yeps. La cuota Yeps viene en el artículo tercero. Esa es la diferencia. Por eso te digo, hay que ver las cuotas desde el primer viernes del año. Bueno, queda el viernes de todos los años. Todos los años eran tres artículos hasta que vino este detalle, que el gobierno se puso a subsidiar el IEPS. Pero generalmente eran tres artículos. Y los tres artículos nos decían el porcentaje de reducción, en dinero, cuánto es esa reducción, y ya, al monto de ley, le resto la reducción, cuánto me queda de cuota reducida. Así queda ahorita, Juan Carlos. Así veníamos aplicándolo. Ahora nos agregaron el cuarto como para presumirnos cuánto están ahorrándonos. ¿no? <risa> ok, seguimos con casetas. Casetas te obliga a que seas transportista exclusivo. Ahora bien, cuando hablábamos de estímulo Jeps, no hay límite de ingresos, ¿verdad? Puedo ser un chiquitito o un grandototote transportista. ¿Y tengo derecho al estímulo, Jeps Aquí no. Aquí a los grandotototes se los prohíben. Si eres un contribuyente con ingresos totales anuales de 300 millones de pesos anuales, no apliques este estímulo. Mm, bueno, yo te diría, bueno, 300 en el año, en el año pasado, en el qué? En el año en curso. O sea que debo de calcular que no voy a llegar a los 300 millones de pesos en el año. Exactamente. Oye, y si me paso, bueno, ya tendremos que hacer un recálculo. Pero de entrada, si tú esperas que en este año no supere los 300 millones de pesos de ingreso, tienes derecho a aplicar este estímulo. No más de 300 millones. ¿En qué consiste el beneficio? El estímulo. Tengo mi factura. Mi factura que dice peaje, IVA total. Igual que como te explicaba en el otro caso. Esto es una deducción. Esto es IVA acreditable. Y adicionalmente, voy a tener un estímulo fiscal. ¿De qué monto? Este importe antes de impuestos. Por 50%. Y ese es mi estímulo. ¿Y eso qué? Ah, pues lo voy a meter aquí. ¿Se lo sumo al IEPS? No, no se lo sumas. Son dos estímulos que cada uno tiene sus reglas, sus características. Y aquí lo puedo considerar. y le de resto. Ahí lo voy aplicando, ahí lo voy aplicando. Oye, y si me sobra, ya te dije, es por año. Lo que me sobre en diciembre, ¡bup! se acabó. Lo puedo aplicar un mes Casetas, un mes Jeps. Acuérdate, lo que no apliques ese mes, lo guardas para el anual. Pero puedes aplicar los dos. Se puede, sí se puede. Este estímulo de casetas, como ves, tiene ciertos requisitos que hacen un poquito más difícil tener acceso a él. Primer requisito, la exclusividad. Segundo requisito, los 300 millones de pesos de ingresos anuales. Ahora bien, ley de ingresos te dice nada más contra impuesto anual. Híjole, ya por facilidades nos dan chance. Pero ahorita, grábate, ley de ingresos dice nada más contra el impuesto anual. Hay que cumplir con las reglas de carácter general. Mm, bueno, oye, igual que estímulo JEPS, si tengo operaciones con partes relacionadas, tengo un solo cliente que es mi parte relacionada, ¿puedo aplicarlo? No. Prohibidísimo aplicarlo si tienes partes relacionadas. Ok, ok, no lo aplico. Este es el punto medular que hace tan diferente estímulo JEPS a estímulo casetas. ¿Qué es lo que necesito para tener derecho a estímulo IEPS? Un aviso. Para estímulo casetas son más requisitos, muchos más requisitos. Este, como nos acaba de decir Jorge, es uno de los más importantes. Yo durante este 2022 voy a aplicarlo en mis declaraciones anuales. ¿Y qué hago en 2022? Ir llevando una bitácora de viaje. ¿Una bitácora de viaje? Sí. Ahora, ¿esa bitácora de viaje, cuándo la voy a presentar? ¿En el 2022? No. Sí, también, Lourdes, también se debe de acumular si sí, se va a aplicar. Igual, tanto estímulo IEPS como casetas se suman. Cuando se consideren, si hay pérdidas fiscales, no lo vas a aplicar, no hay por qué sumarlo. O te digo, primero haz un precálculo. Bien, yo todo 2022 voy metiendo estímulos casetas, estímulo caseta, estímulo casetas. ¿La autoridad me va a pedir algo durante el año? No. ¿El, ¿El aviso? No. No me va a pedir nada durante el año. Pero si yo en este 2022 estoy aplicando en mis declaraciones estímulo casetas, ¿qué crees? En el siguiente año, en 2023, en el mes de marzo tengo que presentar un aviso. Hacienda, ¿qué crees? Ya viste que metí mis declaraciones del 2022, estímulo casetas, y metí una cantidad todos los meses. Sí. Este, y ahora, ¿qué sigue Hacienda? ¿Sigue que me expliques cómo llegaste a esa cantidad? Um, mira, es que no me lo expliques de palabra, por escrito. Hazme una bitácora. En esa bitácora, ¿qué es lo que me vas a incluir? Un inventario de los vehículos que utilizas para la aplicación del estímulo. Ah, o sea que este peaje, yo debo de poner fue el Torton DINA 2014. ¿Estoy poniendo? Modelo. Característica. Número de serie. Hay unos que tienen los números de serie medio rarotes, ¿no? Oye, es la primera vez que lo estoy utilizando. La primera vez que lo estoy utilizando, sí, para el estímulo casetas. A lo mejor lo compré hace tres años pero apenas lo estoy utilizando para el estímulo casetas. ¿Mm? 20 toneladas. Listo. Claro, algunas personas tienden a agarrarle mucho cariño a sus vehículos y les ponen nombres. El D201, el gigante, el que me ves, no sé. Nombres comerciales. Hay otros que en vez de nombres comerciales les ponen como en este caso, el D201, el D304. Estos señores, es de afuercitas. Pero te repito, no en el año que lo estás metiendo. No. Yo ya puedo echarme todo 2022 metiendo aquí este concepto. Y hasta marzo del año que viene. Es cuando me meto a mi portal. En mi portal selecciono aviso por aplicación de estímulo carretero, estímulo carreteras. Y como dato adjunto, ahora sí, ahí te va Hacienda. Ahí te va mi vehículo. Todas sus características. ¿Qué características? Denominación, nombre técnico, modelo, número de control de inventario o número de serie. Datos de la placa. Me faltó poner los datos de la placa. Fecha de incorporación. Pregúntase que a lo mejor es mi tercer año. Y este ya lo vendía medio año. Baja. 30 de junio 2022. Tengo que presentar ese reporte. Ahora. Dices, bueno, pues nomás lo lleno y ya. Espérate, estamos empezando. Te dije que tenías que llenar una bitácora. Esto no es una bitácora. La bitácora incluye origen, destino, la ruta. Y en la ruta debe de coincidir con el estado de cuenta. ¿Cuál estado de cuenta? El estado de cuenta de la tarjeta de identificación automática vehicular o de sistema de pagos, las que tienes a la derecha. Televía, llave, pase, seguramente tú tienes uno de esos que pegas ahí en tu vidrio, o lo traes en la mano y a la hora que vas pasando lo exhibes para que te deje pasar la caseta. Eso, eso va a servir como comprobante, porque en el estado de cuenta va a decir por dónde pasó ese tráiler, ese tortón, ese vehículo. ¡Ah, caray! Entonces, Guadalajara-Zapotlanejo, es la caseta Guadalajara-Zapotlanejo. Ok, entonces, origen, destino, 15 de julio del 2022, salió de Morelia, Michoacán, con rumbo a Guadalajara-Jalisco. Tiene que coincidir. Imagínate que la caseta que estoy manifestando para mi cálculo, es una caseta pagada el 23 de julio, nada que ver con este viaje. Pagada el 3 de agosto, nada que ver con este viaje. Debe de coincidir. Ah, ok. Mari, la fecha de alta, por ejemplo, si yo lo voy a empezar a aplicar hoy. Le pondría alta 15 de julio. No quiere decir la fecha de cuando compré el vehículo. Quiere decir cuando empiezo a aplicar en ese vehículo las casetas que paga. Exactamente, Esteban. Fíjate cómo tenemos todo bien amarrado. Carta aporte con su jefe de ingresos. Con comprobante del estado de cuenta de las casetas. No, Ricardo. Este estímulo a que estoy haciendo referencia... Es exclusivamente para transportistas. Exclusivos, que solamente tengan ese ingreso y 10% de otra cosa. 90% de ingresos por actividades de transporte terrestre, público, privado, de carga o de pasaje. Y 10% de otra cosa. Y que esos ingresos no superen 300 millones de pesos anuales. A ello desaplica este beneficio, Ricardo. Nada más. Por eso, el curso de de transportistas, pues a ellos les toca. Sí. Todos. Aquí entramos. Físicas, activa empresarial, personas morales, recicos. Todos. Si ves, mientras estímulo dice es para todos, aquí Yenda empieza a decir, no, no, espérate, nomás a los exclusivos y a los a estos ingresos. Tu bitácora debe de coincidir con tu estado de cuenta y debes de mandar tu bitácora, tu estado de cuenta, tu inventario de vehículos, todo en el mes de marzo, como documento adjunto. Oye, híjole, se me pasó, no lo presenté. ¿Qué hago, contador? Pagar complementarios. Hoy ¿a poco...? Como el artículo 16 es muy enfático y te dice, cumple en tiempo y forma con todas las obligaciones, esta obligación es regla 9.8 de la miscelánea, si se me pasa a presentar esto, ¿qué crees? Haz de cuenta que él nunca existió. Presenta complementarias desde enero, quitas el estímulo y me pagas actualizaciones y recargos. ¿Por qué? Porque estás aplicándote un beneficio al que no eres beneficiario. Oye, y si le juego al valiente y no hago nada, prepárate, porque te va a llegar una carta de invitación. Ya a una empresa le pasó. ¿Qué le pasó? Le llegó una carta de invitación donde le dijeron, descubrimos que no cumpliste con lo establecido, con la regla tal de la resolución miscelánea, y al no exhibir tu bitácora de viaje ni tu aviso, no tienes derecho a la aplicación del estímulo por el uso de carreteras, conforme al artículo 16, fracción quinta. ¿Qué crees? Presenta declaraciones complementarias te invitamos a que las presentes es decir, hazlo ahora, hay algo importante si te estoy diciendo que debes de tener estados de cuenta de tarjetas estas tarjetas es un hecho que no se vale que tú digas oye, y todas las casetas que pagué en efectivo no sirven para esto Oye, si la tarjeta es de, es de, de, débito, de crédito y con esa pago, no sirve. Todas las casetas que pagues con efectivo, con tarjeta bancaria, y luego me digas, ¿puedo meter como deducible esto? Claro, como deducible no te le peleo nada, pero para aplicar el estímulo, no. Para aplicar el estímulo es indispensable... Que a la hora que pagues la caseta, sea con estas tarjetitas, con estas tarjetitas de sistema electrónico de pagos. Si no lo haces así, si no presentas la bitácora, olvídate. No apliques este estímulo. ¿Cómo se calcula? Cuotantes de IVA por 50%, igual al monto del estímulo. Simple, ¿verdad? Ya voy a llenar la declaración. Esta es una declaración de una persona física con actividad empresarial. Ya los han visto. Ingresos, se van acumulando todos los ingresos. Y hasta abajo hay una opción que dice estímulos acreditables. ¿Sí lo han visto? Viene hasta abajo después de ISR recausado. Si no le pones detalle, no se habilita nada. Pero si le picas ahí donde dice detalle, se habilita el campo que te estoy enseñando a la derecha. ¿Y qué crees? Ahí dice seis opciones. A ver, mi estimado contribuyente, persona física, actividad empresarial. ¿Qué estímulo quieres meter? El IEPS por transporte público de personas, IEPS por transporte de carga, IEPS por transporte público de turistas, crédito del 50% por el pago de peaje de público de personas, por transporte público de carga, por transporte público turístico. ¿Cuál de las seis es la que quieres aplicar? Una vez que elijas cuál de las seis eres tú, capturas el monto, le das a agregar y ¡puf! ¡Listo! Se resta del impuesto sobre la renta a cargo. Ahí es donde vas a ir tú capturando en el formato cuando seas persona física con actividad empresarial justo ahí, después del ISR recausado. si eres actividad empresarial si eres régimen general recordemos que ya nos toca hacer el nuevo formato persona física, perdón persona moral como persona moral régimen general llenas este formato los siguientes que se vienen acumulando por el coeficiente y fíjate lo que dice abajo tienes estímulos por aplicar aquí le pones que no y listo a las físicas no nos preguntan si queremos o no aplicarlo, nada más que si le ponemos detalles sí nos ponemos a capturarlo. Pero aquí en este nuevo formato si te dicen, ¿tienes estímulos? Sí. Y si le pones que sí, le das en el campo capturar. Y al darle capturar, vámonos, a llenar el formato. ¿Cuál de todas las opciones de estímulo fiscal eres tú? Otra vez las seis que decimos. Transporte público JEPS, transporte de carga JEPS, transporte turístico JEPS, casetas, transporte público de personas, casetas público de carga, casetas turistas. ¿Mm? Todo eso debe de considerarse ahí. Oye, ahí me dice saldo de ejercicios anteriores. Sí, pero ya sabemos que el estímulo JEPS no puedo jalar nada de ejercicios anteriores. Oye, dice, estímulo autorizado. ¿Ese es lo que yo voy a aplicar? Mm. Oye, ¿por qué me pone ese campo? Mira, como ya le tomé la foto a eso, no me dejó capturar los otros campos. Pero en mi caso inicial. Que mi estímulo son 950. Me va a quedar un remanente. La autoridad quiere ver eso. ¿Dónde se lo voy a enseñar? Se lo voy a enseñar aquí. Estímulo autorizado. 950. Estímulo disponible. 950. Por aplicar. Ah, pues no voy a poder aplicar todo. 700. Y ahí la autoridad se va a dar cuenta que tengo un remanente. Ahora... Fíjate en lo que te decía. ¿Cuánto es lo que dice arriba? Monto del límite del estímulo. ¿Por qué 46? Ve a la izquierda. Es el impuesto causado. No puedo meterle más estímulo, JEPS, que el impuesto sobre la renta causada. ¿Sí queda claro cómo se aplica? En retenciones. Vean la hoja del lado derecho. ¿Se parece a las anteriores? Algo falta. ¿Qué es lo que falta, señores? ¿Qué es lo que sí tienen los otros formatos y este no tiene? No. Vean el campo. Vean este. Y vean el de retenciones cómo está. ¿Qué falta? Otra vez. ¿Qué falta? ¿Se descubrieron la diferencia entre ISR propio y el de retenciones? La última particularidad que les voy a mencionar de casetas, estímulo de casetas, es que aquí nunca lo van a ver. El estímulo del 50% del pago de casetas solo va contra ISR propio. Aquí en retenciones no. El formato no lo habilita. Y el 16 no lo permite y las facilidades tampoco. Si yo tengo estímulo casetas, va contra ISR propio. Pero no contra retenciones. ¿De acuerdo señores? Por eso es la diferencia. Por eso les decía que aquí hay seis campos para elegir. En persona física. Aquí también hay seis campos para elegir. Más otros dos estímulos. Y aquí no son seis. Y son cuatro del IEPS. Y no aparecen los de las casetas. ¿De acuerdo señores? Vamos a entrar a las facilidades administrativas. ¿Alguna duda o algún comentario sobre los dos estímulos, jefs y casetas? ¿Todo bien? ¿O alguna pregunta que me quieran hacer? Para ya meternos a facilidades administrativas que son, son muy interesantes. ¿Todo bien, señores? ¿Les seguimos? Ok. Me siento como maestro de la universidad. ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Dudas? <ríe> no, Javier, no lo recomiendo. ¿Quieres manejarlo por cuentas de orden? Estaría bien. Pero yo lo considero más con papeles de trabajo nada más. Solo como ingresos fiscales, efectivamente. Las facilidades administrativas, a diferencia de otros años, este año se publicaron por separado sector primario y transportista. No sé por qué la autoridad le dio flojera meter todo en uno solo y lo publicó con un anteproyecto en el SAT, pero desde los anteproyectos fueron por separado. Muy bien, el 14 de abril fue publicado en el diario Oficial de la Federación, pero su vigencia, su aplicación, es desde el 1 de enero. Todo lo que hablemos el día de hoy de facilidades administrativas aplica todo 2022, aun cuando la publicación de esta Facilidades Administrativas, o RFA, por su abreviatura, fue publicada el 14 de abril. Y como hablamos que separaron sector primario de transporte, la resolución de facilidades administrativas tiene tres áreas. Carga federal, transporte terrestre de pasaje y turismo, y por último, pasaje urbano-suburbano, y carga de materiales. Carga de materiales. Empecemos a ver las facilidades administrativas. Primera, salarios a operadores, macheteros y maniobristas. Los macheteros son los descargadores, los que ayudan a hacer maniobras. ¿Y qué necesito yo para poder aplicar este beneficio? Bueno, primero, ser exclusivo. Ok. Soy exclusivamente transportista. Perfecto. ¿A qué te dedicas? ¿A cuál de los tres? ¿Carga? ¿Pasajeros? ¿O turismo? De carga. Perfecto. Una última pregunta. ¿Eres coordinado o persona física con actividad empresarial? Ah, caray. Este, ¿Es requisito? Sí, señores. Fíjate cómo vamos desglosando algunos beneficios cada vez con más requisitos este en particular y todo lo que estamos viendo exclusivamente coordinados y personas físicas actividad empresarial es que yo soy persona moral régimen general no te aplica yo soy persona moral recico no te aplica para poder aplicar esto es ser exclusivamente transportista Dedicarte a alguna de estas tres actividades y ser o persona física con actividad empresarial o ser coordinado. Si no eres ninguna de estas dos, no revises este beneficio, no te aplica. Limitadísimo, ¿verdad? Bueno, ok, si sí me toca, soy actividad empresarial, bienvenido. ¿Qué es lo que vas a hacer? A lo que les pagues, multiplícalos por 7.5%. Y ese 7.5% se lo vas a dar a Hacienda por concepto de retenciones. 7.5. Ajá. Hasta ahí la cosa estaba bonita. Hasta que me dice, para calcular el 7.5%, no tomes en cuenta lo que le pagas. No tomo en cuenta lo que le pago. No. Tome en cuenta el salario base de cotización de ese trabajador. Oye, pero no son trabajadores míos, los conseguí nomás para que ese día. ¿Me escuchaste bien? 7.5% del salario base de cotización. Y si no los tengo asegurados, no lo puedes aplicar. ¿Ves cómo te está limitando ya más? ¿Más esto? El año pasado no decía eso, era sobre los pagos. Ahora te dice sobre el salario base de cotización de dicho trabajador. Te obliga necesariamente a asegurarlo. Ahora, ¿cuál es el problema que yo le veo en esto? Supongamos que tengo un operador. Y me dice, oye contador, como yo gano muy bien. Me andas reteniendo 15, 20% de ISR. ¿Por qué no me aplicas esto? Ok, te lo voy a aplicar. Te voy a retener nada más 7.5%. ¡Uh! ¿Pero qué crees? Mi operador gana también, que gana más de 400 al año. ¿Y le toca presentar en la anual por obligación? ¿Y qué crees que le va a pasar en la anual? Lo que yo no le retuve, le va a tocar pagar en la anual. ¿De qué puro salió? Bueno, si tienes trabajadores a los que quisieras aplicarle este beneficio, ¿qué te toca? elaborar y entregar una relación individualizada donde le digas al SAT en mi portal por medio de un aviso, así como vas a mandar la bitácora, bueno, acá también por mi portal, vas a mandar una relación y le vas a decir al SAT, ¿Qué crees? Durante 2022, a este, a este, a este y a este, les pagué esta cantidad por 7.5%, les retuve este importe.